Esta misión va a ser más simple. Ja. No sé en tu dimensión, pero aquí las cosas nunca salen de acuerdo al plan. La improvisación es una habilidad que se aprende rápido. Yo también tengo talento para la improvisación. Bueno, espero verte pronto en acción. Siendo un día devastador y toda la destrucción como una reflexión Eres ¿Eh? héroes, héroes mata está roto Héroes, héroes, ¿Eh? al fin veo la realidad De hogar destruido Controlando como si fuera un juguete Al fin sabré quién me no Me importa un comido